Bien, primero, perdón por la voz Es eh, la que quedó después de, de, de, de haber tenido un caño 14 horas puesto en la garganta Son horas muy angustiantes las que, las que pasamos todos en, Hace ya 15 días, un poquito más de 15, 20 uh -huh. días eh, en, en Colombia, donde estaba mmm, Nadie está preparado para, para morirse Y literalmente fue lo que me pasó Me están haciendo el electro Como de rutina y ahí me fui. Ahí me cuentan que se me fueron los ojos para atrás. Y empecé a ahogarme. Estuvieron 10 minutos tratando de reanimarme. Me dieron tres descargas eléctricas. Y, y me cagaron literalmente a palos. De hecho, me duele mucho la caja toráxica todavía. Omar es el nombre del enfermero que se trepó arriba mío. Y que se negó a dejarme ir pasaron un par de cosas muy fuertes, muy fuertes, imágenes muy fuertes. Una sola cosa les quiero decir a todos los que están escuchando, miren, la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido, es un lugar cálido, es un lugar amable, es un momento absolutamente glorioso, es cálido, es calentito, es lindo, te atrae, te lleva, te absorbe, te llama, y lo de Fran fue en el momento que me estaban tratando de despertar y yo estaba con esa semi y todo y escucho la voz de mi nieto y era la voz de mi nieto, no de un nene de mi nieto que me decía dale tata dale, dale tata dale, dale tata dale y yo la escuchaba y yo me desesperaba perdón por la respiración pero me canso Parece con mucho capulla dos capulla que se fue, me apareció en Colombia me apareció en Colombia capulla una cosa de loco bueno, C5 también, que mandó una cámara ya No sé para qué, porque no le iba a dar nota, pero bueno. <risa> Por ahí pensaba que iba a salir cableado de adentro. Del... O en general, desde el balcón. Claro, que iba a salir. No. Una experiencia que todavía hoy estoy tratando de asumir. No lo no tengo muy claro. Hay una pregunta que sí me quedó, me queda dando vueltas, me la hago todo el tiempo, es... Si me traje algo del otro lado, algo, algo, me dieron algo para hacer una misión, no sé, o si dejé algo que me descarga peso hoy acá en la tierra. Esa es la gran pregunta hoy existencial que me estoy haciendo. Necesito ordenarme, y necesito ordenarme todo, necesito ordenar mi vida también a partir de ahora, las prioridades son otras, está claro, se siente mucho el, el cariño de la gente. Y después también el tema de la, de la desinformación al principio, que sé que hubo mucha, que está todo bien, no importa me daban por muerto por ahí alguna algún ensañamiento de gente que me conoce no la entiendo pero está todo bien no no, no, no pasa nada tal vez los dejé del otro lado esa gente no digo uno de las cargas de esa gente pero no no pasa nada fue muchísimo más grande mayoritario la gente que, que, te, que me tiró muy buena onda entonces eso es lo que con lo que me quedo Muy bien lo agradezco mucho Recuperándome, después del, del susto, tratando de rearmar la vida, que no es fácil. Sí, el apoyo de la gente es fundamental, ¿no? Fundamental. De la gente... Baja la cabeza. Sí, bien, <risa> <risa> <risa> fundamental, el apoyo de la gente. La verdad llegó absolutamente todo. ¿Cómo te sentís vos, después de esta experiencia que te tocó vivir? Fuerte. Me duele todo el cuerpo, me duele la caja toráxica, me dieron tres descargas, me cagaron a palo literalmente para sacarme, pero bueno, acá estoy. tuve muerte súbita, Uf. o sea, es eso, tuve 10 minutos muerto, chicos. pasó en la muerte súbita? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? No, no, no es para contar ahora, no es para contar, no es para contar ahora. Me despertó el dolor, me despertó el dolor, me di cuenta ya que no era un dolor normal, llamé a mi cobertura médica y a partir de ahí empezó todo. Se habló mucho, se hace mala sangre. Sí. Come mal, como muy bien. De hecho, no sabe lo bien que me dieron los, los estudios. Estu colesterol, cero grasa, estoy bárbaro. Es más, cuando más o menos recuperé, el médico me dijo, come lo que quiera. O sea, no, no, no pasó por ahí, no tuve en Quilombo, no, no me pegué un saque, no tomé Viagra. Ah, no, no tomé Viagra, ¿Qué? vale la aclaración, que se comentaba. No, de... nada, Pero... nada, nada, nada. ¿Escuchaste a Luis Ventura hablando un poco...? No, y no quiero hablar de Luis Ventura, no quiero hablar de nadie por varias razones primero porque entiendo que al principio se especuló con que me había muerto y todo y la verdad estuve y la verdad las primeras 16, 17 horas yo estuve sedado entubado sin saber dónde estaba por lo tanto todas las primeras informaciones que se dieron tal vez un poquito rápido las entiendo y está todo bien después cada uno mira yo ahora lo que quiero saber es si a dónde fui dejé algo o me traje algo es lo único que quiero saber pero, pero no quiero hablar de nadie. Cada uno man, se manejó como tuvo ganas, como lo sintió. Como de Banco Morena, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí. Saliendo, saliendo al hueso, defendiendo todo lo que se decía de vos. Sí, está, yo la conozco. Está todo bien, no hacía falta. Tampoco digo, quiero decir, está todo bien. La verdad es que la prioridad no era lo que se decía, era lo que me pasaba. Por eso te digo, no, no pasa nada. Cada uno se manejó como, como quiso, como pudo. <risa> Bueno, ahí está, ¿eh? Jorge Arrial hablando con todos los cronistas que estaban allí, Matías preguntándole por Ventura. No quiso hablar, no quiso hablar de Luis Ventura. Pero al mismo tiempo.